Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de mes, espero que se encuentren súper bien, ya estamos a la mitad del año, así que hay que empezarlo con mucha fuerza y tener las cosas súper claras de qué es lo que queremos y sobre todo ver aquella nuestra lista de inicio de año. Si es que llegaste a hacerla, ¿qué tal vas con los objetivos? Y si vas encaminado a obtener los resultados que deseas. Así que, bueno, una vez dicho esto y deseándoles lo mejor, quiero hablarles un poco referente a lo que les comentaba el día de ayer referente a la compra de paquetes en DownTrust, ¿ok? Eh, recuerda que no estás obligado a comprar ningún tipo de paquete, sea que estés activado o no, para poder eh, beneficiarte del plan de compensación si es que lo tienes de Trust Investing. Así que vamos al a... Li os cuento. Cuando nosotros vamos a comprar un paquete con nuestro disponible, ya sea porque lo hemos generado con los paquetes que ya hemos comprado, o si es que compraste o con tu plan de compensación que ha pasado ese dinero porque llevas más de un mes o un mes, empezando a generar dinero, si nosotros decidimos comprar un nuevo paquete, cuando nosotros lo compremos se va a ver así. Si te fijas dice compra con saldo, no compra con criptomonedas. ¿Qué quiere decir? Si en un futuro, imagínate que ojalá obviamente no, surgiera un nuevo problema como anteriormente en Trust Investing, no se consideraría una compra con cripto. Entonces sabes a lo que me refiero, ¿no? es decir, si por lo que sea llegaran a aplicar la misma norma que lo hicieron en la plataforma anterior, todas nuestras compras no valdrían entonces es súper importante tenerlo en cuenta sobre todo por lo que dijo el ceo que ya has comentado cuando dio ese famoso video, donde dijo lo siguiente entrará con un plan nuevo y estará cobrando como si estuviera empezando desde ahora. A mí es muy importante si quieres convertir su saldo en la nueva plataforma tendrás beneficios exclusivos con proyecciones estimadas de duplicarlo con proyecciones estimadas de duplicarlo. Si no quiere convertir como yo ya había dicho, Uh, tu saldo, pues puedes hacer un retiro donde estará recibiendo uh, vuestras criptomonedas en vuestras wallets. El retiro será como down trust en su vida. Podéis hacer los retiros de lunes a viernes y estará siendo pago pasado uh, el próximo lunes. Así que bueno, principalmente pues quería que tuvieran en cuenta ese pequeño dato por si no lo hubieran pensado. De hecho, yo no lo había pensado y un buen amigo me lo ha dicho así que por eso os lo comparto que tengan un bonito día este por cierto la página de Down truth en tu vida ya está operativa desde hoy pero bueno yo en madrid pero creo que en todo el mundo ya está operativa y simplemente eso que tengan un bonito día ya sabes tus comentarios déjame los escritos aquí dime tú qué estás haciendo si estás reinvirtiendo ese dinero lo estás retirando o qué es lo que pasa por tu mente, ¿vale? Siempre, con respeto, ya sabes que tengan un maravilloso día. Hasta luego.